Sí, sí, te lo, te lo digo porque he tenido sí, la oportunidad. Ella sí. me trató, adiós, el hijo más viejo, porque yo sería el más viejo. En su casa, yo tengo 40 años, sí. y ninguno de sus hijos tiene 40 años. No, ya lo sé. Yo sabe. no me lo quito. Así que la familia Alberto Gozando, incluyendo a tu amigo, el máster. El que el máster sabe mucho. Yo digo, máster, ¿cómo le fue a Hans? Eso fue viernes No, noche, él está activo con cuando los Cuando regresamos maritos. de Santiago, me dice, bueno, en el, primer hit, en el primer turno dio hits. En el segundo también, me dijo. En el tercero y en el cuarto también. <risa> <risa> Normal. Eso, eso es una especie de perreo. Sí, sí, Pero bueno, miren, el pasado viernes en Santiago de los Caballeros, era la sede de la Copa Número 7, ellos están equivocados y pensar que era la sexta, séptima Copa de Baloncesto de cronistas deportivos del Cibao. Estuvimos cuatro delegaciones de cuatro ciudades diferentes, incluyendo la anfitriona que era Santiago. Jugando, baloncesto, viernes, sábado. Muchas gracias. Por esta, esta es la copa nueva que está. <ríe> Agua rosa, una salud hermosa. Ahí está el tema de los campeones. Santiago eh, logró ganar a todo el mundo. Nos ganó a nosotros, a La Vega, a, a Puerto Plata, a todo el mundo. Solamente el primer partido que fue entre Santiago y San Francisco, el viernes, terminó con un margen de, cuatro, de cinco puntos. 49-44. Después todos los juegos fue abiertos. 17 a nosotros ayer en la final. Un gran equipo, el de Santiago, sin duda. Un equipo muy alto. Eh, juegan juntos mucho y eso fue la clave para ganar. San Francisco había ganado, después de perder el primer partido, por 25 puntos a Puerto Plata y por 27 puntos a La Vega. Llegamos el domingo con esta aspiración de poder ganar ese juego y no lo pudimos hacer. Yo tengo un par de preguntas para Junior Matilla mientras ustedes ven el resultado final donde Santiago, pues ya, como dice Junior, no se vio una, una, surra, una surra. campeón. Pero yo voy a esperar que tú nos hables y después te hago las dos preguntas. Felicidades, Santiago. Te... Eh. Sí, felicidades. felicidades. Nos están mirando ahora Fellito Ortiz. Ah, Presidente bueno. de la FECRODES Y estaba sí. muy pendiente Fue un anfitrión de grandes ligas sí, Viernes no nosotros va. regresamos a San Francisco El sábado nos quedamos allá Y el domingo y después del El sábado en la noche compartimos hasta muy tarde Es el, la tradición El sábado en la noche en cada sede Se comparte de manera Que todas las delegaciones podemos disfrutar un poco Tony Cantó le gusta eso, el Puerto Plata cantaron Francis Gallardo cantó, todo el mundo muy bien y canta bien, bien el compadre Tony canta, muy bien. Sí. Tony canta muy bien, no tiene ningún tipo de vergüenza Tony canta muy bien y entonces el domingo luego del partido también nos fuimos a compartir otro poco y al final regresamos la victoria para Santiago, ahí está el equipo también San Francisco queda con la medalla de plata por segundo año consecutivo traemos el trofeo de segundo lugar no era lo que queríamos pero dentro de lo que se vivió allá fue muy gratificante traer el segundo lugar y creo que ahora nos toca a nosotros vamos a montar la octava copa el, año de sextos, el próximo año no será en, en septiembre porque está muy lejos la fecha oficial era en febrero no será febrero tampoco es que es por ser muy pronto exactamente pero tendremos pendiente entre mayo y julio será la fecha para montar el octavo torneo de cronistas deportivos del Cibao y esperamos para ese momento el cambio de directiva eh, algo que el propio presidente Fellito ha estado proponiendo eh, y la inclusión posiblemente de Moca y de Bonao para ah, que también se, se unan a esta serían serían seis, seríamos seis equipos se sería jugar viernes más temprano, jugar dos partidos el viernes, dos el sábado y el, los que llegan hasta la final el domingo. Gracias a Dios también que el clima, que estábamos a la expectativa de que si venía el el huracán, Sinómeno, no, gracias a Dios no tocó aquí, aunque está haciendo daño en otras en otras zonas, en Puerto Rico, eh, sí, también en la Florida, según ya las llegó. noticias, eh, pero qué bueno que se pudo jugar, y como decíamos siempre, que eso es algo para la confraternidad de la crónica, porque muchas veces nos topamos en los eventos, pero solamente estamos trabajando y nadie tiene el tiempo de conocerse, de tratarse, yo pienso que ese es el objetivo principal. Claro. Eh, una de las preguntas que quería hacerte es sobre la salud de Alexis Ferreira, que tengo entendido bueno, que lo le se lesionó. estuvo lesionando entre los tres partidos. Eh, él jugó los cuatro juegos, lo hizo no lo hizo mal. Incluso el partido de la tarde del sábado, él tuvo un partido de cinco puntos, un tiro de tres, se vio mejor. Y sí, le dieron unos cantinazos. Eh, lo lesionaron el mismo viernes un tablazo me gustó el uniforme que llevaron está bien bonito Master Pollo nos hizo la entrega de ese uniforme como siempre ha estado Elvis tratando de aportar a, a nuestro gremio pero Alexis está bien pero Al nada final, grave no, no, no, no. De él. él jugó no, yo me asusté el, me que... Día, no. para que se lesiona mucho porque no tiene ese gran físico y Santiago tenía un equipo muy grande. Esa era mi otra pregunta. Según, Habían alguna gente que según algo que terminó bueno, el colega José Luis de la Vega. Él Estaba molesto. Estaba molesto y no es la primera vez que la Vega se siente molesto porque precisamente, verdad, y que me disculpen. Se permiten los que trabajan en los canales. Sí, pero. Como pero precisamente como máster, con el mismo equipo se ellos permite. se quejan de eso. Con Santiago. Con Santiago, porque. Eh, la ocasión que nos tocó ser anfitrión, la anterior, hace tres años, ¿verdad? Que en fuimos, el 2017. Que fue, Bueno, sí, que fuimos la última vez anfitriones aquí. Ellos estaban molestos por esa sí, misma situación claro. porque dicen que hay que regular que para que no se dañe el evento, que sean realmente colegas de la crónica. Bueno, lo que pasa es que se ha permitido que jueguen los hijos de los cronistas. Y Santiago tiene, el hijo de Pablo Pérez tiene 6-3, el hijo <risa> de Feñito... <risa> Ay, el hijo ay, ay, de Francis Gallardo, que es un tremendo jugador. Son tremendo jugador, grande, fuerte. Entonces se complica, pero si son reglas. Y, o sea, si que no, no, no se está pues violando está nada. Lo que debemos regular, ¿qué cantidad de hijos pueden jugar? Exacto. Dos, por no cuatro y cinco. Porque realmente, cronista, cronista, cronista, cronista, no había muchos en Santiago. Un equipo muy alto, pero ellos tienen todo el mérito por ganar, tres años consecutivos. El último campeón antes de Santiago fue San Francisco, lo hizo en el 16, en Jarabacoa. Luego 17, 18, 19, lo hace Santiago. Y esperamos, más que todo, eh, tratar de... ¿Y Ariel Ken? ¿Cómo se porta? Bueno, Ariel jugó muy bien, defensivamente ¿Cuántos fue puntos, una... Señoría? Lo que pasa es que para que juegue bien no tiene que ver con puntos. Eh, para mí jugar bien no tiene que encestar muchos puntos. Ariel jugó bien... El que más puntos en fue el coreano, obviamente, es un jugador que está fuera de nivel, 30 puntos, 37, tuvo una actuación soberbia. Wow, Oscar bien. García, que siempre nos han permitido que él, cuando fue presidente del Cruz San Martín, lo, lo llevamos y, y se ha mantenido jugando por esa condición, pero él es aceptado por, por las delegaciones, él lo hizo muy bien, además sacrificó un poco el tiempo de su familia, porque bautizó a su hijo en la mañana wow. y tuvo que irse y dejar a todo el mundo esperando para ir a compartir a jugar. Eh, el flaco, de eh, Hidalgo, sí. ah, eh, solamente hizo un disparo al aro, un intento, y fue el jugador más feliz. Ese no se queda, no, no, ese no se queda, de, mientras yo esté en la... Ese no se queda, porque se portó demasiado bien. Alexis y su hijo, Manuel, estuvo... El ingeniero Isaías. Isaías, que fue vital. Belimir eh, lo dejó esperando. Belimir nunca va, Belimir siempre. Que Belimil no sabe lo, lo que está hablando. de mentira, dice Isaías, que es mentira que habla. Ay, ay, ay. También estuvo en el equipo Oliver, que jugó el domingo oh, sí. solamente. Gregory no fue. Mira, fue. Oliver hubiese Mi compadre, ayudado. Oliver fue al final, pero Oliver estaba fuera de forma. Eh, Carlos de la Cruz sí, no jugó que mucho mejor. De lo que uno esperaba. Porque ¿Y a Tony ve? García cómo le fue? Tony jugó tres de los cuatro. No, dos de los cuatro partidos. No tiró ni un tirito. No le dieron pase. El equipo estaba bien. Así que esperamos tener un mejor grupo para el próximo año. 2020. Bueno, 2020. Y felicitar entonces a Santiago, que se coronan que campeones. Así Miren, antes de irnos a la pausa, permítame decirles que Indios de San Francisco. Ya tiene tres refuerzos en el país. El torneo es pasado mañana, estamos como muy lejos. A partir de mañana, vamos a cambiar mucho el guión de, de este programa, porque tenemos que darle mucho calor. Así es. Eh, mucho calor a la, a la temporada de los indios de LNB. Tres refuerzos, ya llegó eh, Herbie, practicó esta mañana, él se aprendió los sistemas y va a hacerlo en la tarde. En la tarde, el entrenamiento está abierto a la prensa, está abierto al público, está abierto a todos. 5.30 en el Mario Ortega, si Dios lo permite. Indios de San Francisco de Macorís. Nosotros, hablando de LNB, a propósito menor, préstame ese periódico, te lo voy a agradecer. El pasado sábado hicimos un trabajo para el periódico El Diario. Esto es un trabajo... Eh, ah, para cambiar el formato del listing. Sí, lo hacen más pequeño ahora. Okay. Lo hacen un poquito más pequeño y el estilo es. Más práctico. Ustedes saben que yo trabajo en el periódico hoy, por eso no firmo en el listín. Sin embargo, aquí está este trabajo que gracias a Héctor J. Cruz nos regaló esta página del periódico para que yo pudiese enviarle este trabajo sobre los indios, precisamente. Mírenlo aquí. El equipo se prepara para la próxima temporada de manera correcta. Mírenlo aquí. Y hablamos de Gerardo Suero, hablamos de los refuerzos, hablamos de todo el mundo. Falta un refuerzo todavía, gracias al menor que fue diligentemente y nos buscó el periódico para tenerlo ahí. Falta un refuerzo, son cuatro, vamos a tenerlo a los cuatro, la gente sabe con quién se ha estado conversando, la gente estaba pendiente de cuando se terminen esas negociaciones no es nada garantizado, pero el equipo está haciendo un gran esfuerzo en tener a cuatro importados de mucho nivel, ya hay tres que, y este nuevo de Mondre Harvey, Harvey parece que nos va a dar muchos buenos partidos, también ya lo vi te das cuenta de los jugadores, desde que están caminando, <risa> se en la forma, se forma se de le caminar el con el balón, tú sabes que el tipo la mete, eh, hay un 50% de probabilidades y el otro 50% cuando arranca el asunto sí y te iba a comentar Juno también el pasado fin de semana llegó el otro refuerzo que es Brian Williams, sí. es un jugador sumamente alto 6 el, el jueves practicó el jueves 6 días de estatura que viene de jugar con los titanes promedió me 10 rebotes la temporada pasada él ganó el torneo superior de la Romana y luego ganó ahora y luego ganó en Moca es un tipo que ya conoce el puede ayudar balance. mucho para lo que puede hacer tomar los rebotes jugar eh, cerrar un poquito esa zona es un tipo físico que yo sé que David Díaz y su cuerpo técnico va a sacar el mejor de los provechos y yo Quiero estar pendiente también de lo que vaya pasando El miércoles el partido es aquí En San Francisco 8 de la noche Pero a las 7.30 comenzará la presentación oficial Se está haciendo el esfuerzo para que el público tenga un protocolo bien bonito eh, La presentación de los jugadores sea bien elegante Como debe de ser Excelente. Indios el próximo 4 de septiembre se cumplen seis años del campeonato del 2013, el 4 mío, de septiembre, ese se mismo es. día que estaremos inaugurando, recuerdo como hoy, cuando le ganábamos a Titanes, un partido que se abrió temprano, hasta de 30 puntos, aunque terminó más cerrado de 9 puntos en la capital, el único campeonato del equipo, y ahora vamos a buscar esa segunda corona, y yo creo que tenemos el material para hacerlo. Vamos a ir a una pausa. Gira Mercedes Ten, Riquelme Rosario y Junior Matriller. Regresamos en breve con fiebre deportiva.